Qué malo que soy. ¿Abatido? Otro por aquí. ¿Abatido ese? No, y me ha caminado. ¿Abatido? Cuidado. Ahí, Irene. Abajo del, el, tío, de él y también hay Irene. ¿Abatido de.? Me dispara uno de aquí al frente. ¿Abatido? ¿No hay más de esto aquí? No. Sí, sí, sí, no he visto esta, mira ya yo estoy llegando A ver si lo veo arriba del todo Vale, vale Lo veo, lo veo subiendo por la pasarela Vale, por dentro, ¿no? Sí y A ver mm. si va a pique ya por la ventana Está en la ventana Hay que Ay, uno arriba del todo en la ventana, está en la ventana, acaba de meterse por el medio A la izquierda madre, con conforme a la izquierda uh, Y a la derecha también Sí, cuidado Lo veo, sí, ahí Tú dale A ah, le pamo un montón. al ¿no? frente al frente al frente al frente no otro otro voy voy voy voy voy voy voy buenísima no. ya ven son de mirando a mi viste bro, <risa> me he por el eli valió la pena a la verga a no, los chavales no. en eh, los aquí va al frente tú. va Buenísimo. tirar 1 ekia No lo veo, lo de farmacia, ¿sí? tú lo a ver, de la casa enfrente. Queda solo ese. ¿Dónde está? ¡Se desconectó! <risa> <risa> ¡Ay, qué hombre de puta, bro! Eh, ¡Factory, factory! ¡Tienda factory! ¡Se desconectó, bro! Oh, ¡Qué <risa> la.! No me no, vale. pete, El LC, güey. ¿Cuál el high de, de factory? De factory, vale. Acaban de reanimar. Hay mucha gente, puseando desde. Vale. ¿Has visto caja en el... medio? Sí. Vamos a lo que vamos a, que cojan, vamos a que cojan. Vale, ya yo les caigo a ¿Dónde están? No lo he a nadie. Me están disparando. No tengo ni idea de dónde. ¿Dónde pasa Ahí, ahí? ahí. ahí. Ah, En Oco. esa casa. Sí. A matar uno ahí. Vale. En la marca justo. Vale. vale Me apunta el helicóptero. Cocha, de... atrás, cocha atrás, cocha atrás. Cuidado. Ahí bueno, pues dentro, ¿eh? abajo del Edu también es el. Ledo, el de. El vale. 14 metros me sale uno. Me dispara uno de aquí al frente, tú. Abatido. ¡Hostia! batido el del coche. Buenísimo, ahora. Pues ¡Hija puta! G -G. Nos disparan de atrás. Pillaron a AV, chaval. Eh, bueno, tío, mira, ahí está Llega a la derecha ¿Eh? nah, este no sale vivo, ¿eh? Ese muere, bro ¿Está contigo? No, está contigo Vale, chaval, a tiempo a eh, una Madre mía, bro, toma, tú eres tres más indeciso, bro, que el coño ¿El coño? Vale, pues, ¿Está aquí arriba, tío? ¿Eh? Sí, qué este oh, nivel? está, ahí, está ahí. Nivel ahora mismo Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sale? O sea, piquea, piquea. En la esquinita. Mm, <risa> <risa> no piso las escaleras, ¿no? Sí, sí está aquí. Voy con, con silencio, con silencio mortal. Limita. ¿Aquí no está? No, estoy muerto. ¿Dónde está Mae? Está Estoy safe aquí, eh. Vale, estoy llegando, estoy llegando. Cuidado, tirolina? Sí, sí, la, la tirolina, tirolina, tirolina la tengo yo, la tirolina vale. la tengo yo. Por tirolina por, por no sube, ese no sube por tirolina. Vale. Me dispara ahora, está donde antes os he dicho, en, la, en las perejillas. Muerto. Buena. Voy a coger fantasma, chaval, que no lo he cogido. No me tengo fantasma. Voy a cambiar. Sí, me disparan. ¿Ha batido ahí arriba? ¿Dónde no está Lele. Hay uno a izquierda ahí. Yo no en las casetas, eh. Aquí tengo yo uno que estoy puseando. Ah, siguiente a la izquierda. Voy contigo. Compro auto, UAV y vamos. Tíralo. Eh, voy. UAV the AO. Muerto John's este. Good. El de Leli. Yo no sé qué coño es el de verde. Vean el de verde. Be advised, UAV is bingo fuel. For resupply. ¿Es un...? ¿What? Ah, oh, <risa> <¿tú atingir? risa> Mira, tenemos dos en verde. Buah, ya he matado a uno del coche, tú. Lo veo, más en el heli. En el, el avión, en el avión adentro. Avión dentro. Y el otro ahí. Te pusieron los tres, madre. Ha batido, batido, batido uno. Cracké otro. Ha batido... Oh. otro. Ese está craqueado, el otro está craqueado. Buenísimo, madre. Madre, madre, tú puedes. Bonísimo, hostia mal. puta, no, no me lo creo. Bueno. Eh, sons, nos choice, tiraban de termita. Atrás, atrás, atrás no, está arriba, está arriba, atrás. Hostia, hostia, Qué bueno, eres, ver, madre, bájame. Ha uno. Bueno, el otro muerto también. El otro tiene... lo tengo yo, el otro lo tengo yo. Vale, vale, vamos bajando oh, tía, ¡Madre mía! Buena. Eh, <risa> aquí una máscara de oro. <risa> Creo que lo he visto por ahí. <risa> no. Se pegan muy Hay gente aquí. Hay gente ahí. Hay... Sí, de Stun. estuneado Bueno, ahora va a venir militar y Que hay un montonazo de gente aquí. No te lo puse a tanto porque. Yo me bajo aquí. Me aburre, no. Me tengo. Yo no ¿Qué tengo yo. Ay, ah, mira, es ahí. Están todos aquí a zapatos. Ha sido uno. Hay que puse allá. Ha habido uno de arriba. Me dio la kill. Le en el segundo piso. Me otro vale, vale. Bueno. Hay uno atrás Aguanta un poco eh, estamos llegando <risa> bueno, son más, ¿eh? ¿Son más? No, no sé, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, tiene que ser más, tiene que ser más Vale, ya hay uno al frente <risa> <risa> Pero tú se tira ¿Cómo <risa> ah, batido? Ahí, bro. Pero... ¿Buena? Estoy con silencio mortal Dale, lo que está en la esquina de izquierda entra a la casa el el macho mejor. Bueno No era malo el de que estaba en el segundo piso Cuidado, ah, tío, con cuidado no? bueno, con El de, de la izquierda. el de la izquierda. Abatido, me quedan... Esto está aquí. Creo que he visto uno. Son team distintos. Se mata los mataron. Sí. Aquí hay gente ya. Chaval, ayuda. ¿Ha oh, oh. abatido? Lo tengo, eso, lo tengo. Eso. Derecha, derecha, derecha, uno. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Tocan no, de ¿Ha la... abatido uno? ha abatido. En azul hay uno, ha batido. Tiro preciso. Buenísima. Atrás, tienda, tienda, tienda, tienda. Vale, bueno. <risa> vente conmigo, vente conmigo, madre. Vente conmigo. No, no me gusta. Como está puseando? A ver, mira de la izquierda, de la izquierda Ya, es que esos son los que quiero matar que son, no son muy buenos ha quedado uno? Estos se tienen que mover Disparan de, de aquí, chavales, disparan de aquí Sí, lo veo, ha batido sí, Terminado ¿Te mueves los de izquierda? Qué malo que soy ¿A ¿Ah, ver, tío? Oh, que Otro por, por aquí ¿A ver, ah, ¿No? tío? No, hay motamini, motamini ¿A ver, tío? Me disparan de atrás ¿Vieron a la izquierda sí. Sí, me disparan ¿No de atrás ¿Veis, sí, rey? Por, ¿Por la nave y tú? No sé, pero no me sé. están disparando por la atrás No lo veo, no lo veo, no lo veo A ver No sé, no Ahí arriba, arriba, arriba, arriba No, no sabía que estaba hoy pues, ahora ¿A ver Récord de kills. Era más peña por aquí, creo. Lo veo ahí. Ese es un Romeo. Es que mataste a ese Romeo. ¿A bueno, okay. bueno. Ganamos. Muy bien. Muy bien. Muy <risa> ¿Recuerda que quién papá?